Le agradecemos mucho a la economista Roxana Morales, eh, ella es economista, investigadora de la Universidad Nacional, que esté con nosotros, para analizar un poco, doña Roxana, y de verdad gracias por su compañía, sabiendo también que en la universidad están en, en muchas reuniones, el planeamiento de semestre y demás, analizar un poco las medidas económicas adicionales que el presidente de la república dio a conocer ayer, eh, anunció en cadena de televisión, muy criticadas por la Cámara de Comercio, muy criticadas también por algunos sectores, eh, por propios eh, especialistas en la materia también, algunos aseguran que se que siembra más dudas que confianza, eh, recorte del gasto público, recorte del presupuesto. ¿Qué sienten ustedes ¿Que, que le faltó tal vez a esta propuesta o si consideran desde la academia que, bueno, va por la vía correcta, teniendo en cuenta que el propio presidente dijo que pues una situación casi tan difícil como cuando se anunció el muy, muy eh, criticado por unos y defendido por otros plan fiscal? Bienvenida, Roxana, a esta tarde acá en Monumental. Sí, muy buenas tardes, y muchas gracias por la invitación. Bueno, efectivamente, ayer en la tarde el presidente de la República anunciaba que iba a dar unas declaraciones sobre el rumbo, la estrategia económica del país para enfrentar a la crisis. Y bueno, ya analizando un poco el discurso que realizó, en realidad hay pocos aspectos que podría decir uno nuevos, ¿verdad? Porque en realidad lo que hace es un recuento de las cosas que ya se vienen haciendo, proyectos de ley que ya están en la Asamblea Legislativa, eh, incluso que ya se ha venido analizando, se ha venido mencionando sobre posibles negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y bueno, y algunas otras medidas que en realidad lo que hace es reiterarlas y la principal que se anuncia es el fuerte recorte en el gasto público, verdad? Lo que menciona es eh, o mencionaba ayer 355 mil millones de colones y el día de hoy el Ministerio de Hacienda anuncia que son 327 mil millones, lo que se estarían recortando y entonces esto sería prácticamente el digamos la, la parte más novedosa y llama la atención que eh, como lo hemos venido señalando en esta crisis es cierto que tenemos una situación muy compleja muy complicada quizás quizá de los de los más complejas que hemos tenido en los últimos en las últimas décadas eh, precisamente porque no es una situación que solamente le está sucediendo a Costa Rica sino que es a nivel mundial y dependemos mucho también de lo que, de, de cuánto se vaya a reactivar el mundo, ¿verdad? Ahora que es economía mundial. claro Y bueno, el, el presidente anuncia que va a haber una, o más bien, hace un llamado a que va a ser una, una muy fuerte la caída, como ya lo han pronosticado organismos internacionales. Eh, doña Roxana, en base a, estas, a esta información, ¿cómo la gente podría percibir eh, los efectos de esto? ¿Cómo los va a afectar directamente? Porque oímos los números, oímos... Eh, los proyectos que hay pero muchos se preguntan cómo me afecta a mí como ciudadano eh, todas estas medidas y bueno en realidad eh, una parte importante de estas medidas es a través de reducción que se han anunciado de, de el gasto público en diversas instituciones del país, incluso afectaría programas eh, del Ministerio de Educación Pública verdad, se habla de recortes a, las, a, a, a varias partidas eh, incluso a las municipalidades, ¿verdad?, que tendría una afectación hasta en, en las inversiones e infraestructura de infraestructura de muchas municipalidades del país. Entonces, también esto implicaría un deterioro en, en las condiciones de obra pública porque sabemos que incluso hay que darles mantenimiento. Eh, el otro tema importante es el que se anuncie sobre mmm, vamos a ver una propuesta sobre el, un recorte del 15% de la jornada de los trabajadores del sector público. Sí. Y este recorte en la jornada obviamente va a implicar una reducción en los salarios, y no solamente en salarios, sino también en todos los pluses asociados a sus salarios base, ¿verdad? Entonces esto podría tener una afectación importante. El día de hoy se anuncia eh, por parte del Ministerio de Hacienda esta medida que indica que serían salarios brutos eh, superiores al millón y medio de colones por mes. Y esto tendría implicaciones eh, fuertes, ¿verdad? En, en, tanto a nivel de, de las instituciones, bueno, uno pensaría, por ejemplo, si recortan jornadas en un 15% a trabajadores que tengan jornadas de 40 horas, por ejemplo, significa trabajar 6 horas por semana menos. Eso implica reducción de esas horas. Si las dedicaciones exclusivas, por ejemplo, están amarradas a, a jornada a tiempo completo, también podría verse afectadas estos pluses pues no es solamente el salario. Yo creo que hay que analizar con cuidado esta propuesta que se está haciendo, además de que tendría implicaciones no solamente para el trabajador, sino también para la ya de por sí afectada caja de costarricense de seguro social, porque esto reduciría también la base contributiva que se está haciendo a la seguridad social, lo mismo que el impuesto de renta, ¿verdad? Porque particularmente eh, los salarios más altos contribuyen de, de una mayor medida al impuesto de renta, y bueno, entonces también afectaría la recaudación y me queda decirlo al sistema financiero, verdad? Sabemos sí. que una parte importante de trabajadores del sector público están altamente endeudados y quizá eh, una reducción de, de jornadas y, y lo que mencionaba sobre el tema de los pluses podría tener un efecto muy importante sobre estos trabajadores, sobre su ingreso y sobre su capacidad de hacer frente a los a los recursos, eh, a los deudas, perdón, y otra medida que también debería aplicar, ¿verdad? si es una reducción de jornada lo que se va a aplicar, entonces los trabajadores también tendrían derecho, igual que el sector público a, hacer, a acceder al fondo de capitalización laboral que también entonces implicaría más presiones sobre estos mm. regímenes. Entonces, en realidad esta, esta propuesta, esta medida, me parece que tiene más consecuencias de las que se podría uno imaginar y más bien nosotros hemos planteado ¿verdad? ya desde hace rato, bueno, está bien, los trabajadores con altos salarios debemos contribuir con esta situación, pero no solamente trabajadores del sector público, sino también del sector privado o aquellas personas que tienen incluso altas rentas por capital, por intereses, todo eso se está dejando por fuera y se está concentrando ahorita en altos eh, en altos de salarios del sector público, pero con este, estos inconvenientes que mencionaba. Entonces yo creo que eso hay que analizarlo con cuidado, genera muchísimo más incertidumbre, ¿verdad?, en cómo se aplica esto, cómo terminará finalmente afectando a, a esta población trabajadora del, del, del, del sector público, porque no es solamente el gobierno central, ¿verdad? Lo está extendiendo todo el sector público. Sí. Eh, doña Rosana, le voy a pedir nada más un par de minutos, porque uno de los esfuerzos que tratamos de hacer es, ya desde anoche se conocían reacciones de, la uni de las eh, empresas, eh, de la unión de cámaras, también del sector comercio, y lo que nosotros quisimos hacer es, pues la gente mmm, que tiene un trabajo... Eh, común, la gente que, que está en la calle tratando de subsistir, pues qué opina, pero también cuáles son algunas de sus preocupaciones, no tanto las cámaras, no tanto el sector empresarial, el sector hotelero, sino la gente. Entonces, si gusta, nos escucha nada más este fragmento, que eso sí, para aclarar a la gente, eh, uno como periodista, sería también como comunicador, es uno lo que gusta es a veces salir del escritorio, ir a la calle y consultar a la gente, no lo hicimos por razones de seguridad, pero sí obtuvimos reacciones de la gente eh, que también son muy válidas, Sergio, para conocer qué es eh, principalmente la preocupación que tiene Claro que sí, diferentes eh, actividades comerciales sí. y vamos a escucharlos Lo pues escuchamos a continuación. Y ya, ya, le hacemos la consulta, señor Roxana, y gracias de verdad por los minutos. Esta tarde. Mi nombre es Mayera Leo Montero. Tengo 38 años de trabajar con chances y lotería en el mercado central, soy adjudicataria de la Junta, y ¿qué les puedo decir? Que ahora con esto del COVID-19, esta pandemia que nos ha tratado tan, tan duro, pues nos ha ido más mal que bien, estuvimos un tiempito con que la Junta de Protección Social nos estuvo dando 200 mil pesos por mes, nos dio durante tres meses, pero ya no nos ayuda más. Ahora estamos prácticamente sin trabajo porque tenemos la lotería guardada, pero ahí dicen que no nos podemos ir a trabajar porque tenemos que quedarnos en casa por esto del virus. Y gracias que a los clientes que uno tiene, que no me puedo quejar, tengo clientela muy, muy selecta, gracias a Dios, y ahí vamos a ver qué sucede. Buenas tardes, mi nombre es Mini John yo tengo un negocio llamado La Cafetería se encuentra ubicado detrás de la Corte Suprema de Justicia este negocio se ha visto bastante afectado por la pandemia dado que estamos en una zona donde están edificios públicos y en su mayoría los empleados están en teletrabajo que son nuestro público meta este, nos ha afectado mucho nuestras ventas han venido abajo hasta en un 80% sin embargo ha sido un tiempo para reinventarnos y hemos buscado algunas otras opciones como por ejemplo incluir almuerzos estar más presentes en redes sociales y también acudir a algunas plataformas de servicio express no ha sido fácil sin embargo pues con la ayuda de Dios este, hemos tratado de seguir adelante y sabemos que, que vamos a poder salir de esto tenemos que resistir que es la palabra que yo utilizo más que todo en estos tiempos porque creo que es lo único que nos puede ayudar es como caminar en un puente de hamacas Muy buenas tardes un saludo muy caluroso a don Esteban y a don Sergio excelente programa desde que inició soy un nacido seguidor de este programa muy muy ameno y, y de él aprendemos todos los días. Mi nombre es Oscar Ramírez, tengo un pequeño negocio de, de venta de envases y envolturas desechables para alimentos y bebidas y ha sido una sorpresa para todos nosotros eh, lo que ha sido el, el llevar el, un negocio en tiempos de pandemia, gracias a Dios. He tenido la oportunidad de permanecer abierto la mayoría del tiempo, pero como existen lineamientos, todavía en este momento estamos eh, en una encrucijada porque eh, yo tengo mi negocio en Escazú y la municipalidad de Escazú en este momento me está obligando a cerrar, dice que yo no pertenezco al, al proceso de los que pueden estar abiertos y no. Hay un párrafo muy claro que dice que todos los que expendan eh, productos del estilo de los que yo vendo, pueden, pueden permanecer abiertos porque pertenecemos a la producción de la cadena alimenticia. Y al permitírsele a la gente vender comida express, eh, evidentemente necesitan de envases y necesitan donde poner todo de manera séptica, las bolsas y todo, y, y, y es extraño que, que en este momento me estén obligando a... A cerrar. Esta tarde. Estamos caminando por un puente de hamacas que se puede tambalear cada vez más. ¿Sería? Claro que sí. Bueno, hey, eh, señora Roxana, ¿cuál sería el consejo que usted le daría después de escuchar a la gente que andan, que eh, pues, tienen que salir a trabajar, a buscar un, normalmente una nueva forma a veces, ¿verdad?, de, de ganarse la vida. ¿Cuál sería ese consejo? Si ahorrar, si buscar mejores precios y diferentes opciones en las cosas que no, normalmente consumen en sus hogares. ¿Qué le aconsejaría usted a la gente? Bueno, Esteban y Sergio y los que nos escuchan, en realidad es, es muy complejo lo que está pasando en el país y muchas personas están pasando una situación muy, muy complicada. Como mencionaban las personas que participaron, bueno, hay una pérdida importante de ingresos y capacidad de incluso de hacer frente a sus a sus responsabilidades, ¿verdad? Porque muchos de ellos tienen que pagar alquileres, tienen trabajadores, tienen que pagar impuestos, cargas sociales, créditos, y bueno, y mientras la economía está cerrada, pues no van a poder hacer frente ahora a estas deudas y se les acumula deudas para el futuro. Entonces, yo creo que eso es importante, mediante la política de Estado, tratar de ayudar a estas personas. Bueno, ya hay proyectos de ley, incluso tratar de, de aprobar prórrogas mayores en los créditos, o incluso en el tema de alquileres, para poder colaborar. Pero bueno, lo cierto es que ahí eh, los que están teniendo o estamos teniendo algunos recursos, yo creo que te, tenemos que ser solidarios y tratar de ayudar a, los, a las personas que podamos y además también ser eh, eh, como muy austeros en sus gastos, ¿verdad? Nosotros lo que siempre recomendamos a las personas es que para encontrar un producto, o para comprar un producto, lo ideal es comparar precios. Nosotros podemos encontrar unas diferencias abismales en el mismo producto, incluso en la misma marca. Cuando compramos alimentos, entonces pues esas comparaciones las podemos hacer. Otro tema que siempre eh, lo recomendamos, cuando van a comprar algo, piense ¿qué pasa si no lo compro? Y de esta forma podríamos nosotros hacer frente a los gastos necesarios y no ahora aquellos gastos que posiblemente sean eh, superfluos o que no o, o en cosas que no vamos a utilizar realmente porque ese es un momento incluso de hacer esa pausa y, y, y ordenarse verdad yo creo que ya muchos lo han tenido que hacer desde el inicio de la crisis en marzo de ordenar esos gastos, de contabilizar todos los ingresos que se puedan eh, o que se tengan para establecer las prioridades, porque eso es muy importante o hacer incluso dejar de pagar algunos servicios temporalmente y eh, poder ahorrar un poco porque también hay demasiada incertidumbre y no sabemos el día de mañana si vamos a poder abrir negocios, si van a poder claro. reactivarse algunas actividades y entonces ahí es donde tenemos que ir previendo a futuro sobre sobre lo que pueda acontecer con esta pandemia, ¿verdad? Sí, perfecto, doña Roxana. De verdad, muchas gracias por el tiempo, por el análisis, por escuchar a la gente, que también ustedes como especialistas a veces es bueno escuchar la voz de la gente y no también, como decía el doctor al inicio, pues gente que siempre critica cualquier iniciativa que se que se plantee, ¿verdad? Y la voz de la gente también puede servir para un análisis y a nosotros nos sirvió de mucho también. Y sí, es, es difícil pedir paciencia y sobre todo pedir bueno pedir ahorro a veces a uno hasta que le dicen que si uno está insultando a la gente, bueno, quizá algún poco se pueda ahorrar en, en algún segmento específico de la población. Pero tal vez, y ya cerrando, evitar muchos planes a futuro. este ¿Lo cree usted así? Eh, bueno, en realidad, ahorita, como le digo, hay tanta incertidumbre uh -huh. sobre los ingresos que puede tener los, los hogares las familias que comprometerse a largo plazo no es prudente, ¿verdad? Sí. Por, precisamente por eso necesitamos tener por lo menos un poco de estabilidad. Eh, según se anuncian, ¿verdad?, diversas autoridades, en el tema de la salud podría durar hasta un año para que se logre conseguir una, una vacuna. Bueno, no sabemos entonces cuánto vamos a seguir con este tipo de medidas. Hay actividades que definitivamente se ven difíciles de reactivar, ¿verdad? Todas aquellas que son más actividades eh, masivas, aquellos servicios que se brindan más en actividades donde hay una gran participación de personas. Y bueno, entonces ahí es donde me parece importante lo que usted mencionaba, eh, las personas que participan. sí bueno, hay que reinventarse, hay que ver qué otros negocios, hay que aprovechar las redes sociales, hay que aprovechar sí. la tecnología, las nuevas formas de comercialización y en, principalmente en, en, en la invención, ¿verdad? Hacer... Eh, diferenciar nuestros productos para que sean eh, más atractivos para, para los consumidores. Y bueno, entonces ahí hay un proceso importante de cómo yo puedo de, de, de diferenciar mi producto y también los canales por los cuales yo puedo ahora eh, venderlos. Y eso podría ser mediante, mediante o aprovechar verdad toda este, esta pandemia y tener esas nuevas formas, porque difícilmente vamos a tener en el corto plazo ni la misma actividad económica que teníamos, porque también es importante mencionarlo, no solamente es voy a abrir mi negocio, es que si la gente no tiene dinero, no va a ir a mi negocio a comprar. Entonces también hay que hay que empezar a valorar esto, ¿verdad? Que otros servicios, que otros productos puedo ofrecer para poder mantenerme en el mercado, ¿verdad? sabiendo que tampoco voy a eh, va a ser fácil encontrar empleos, ¿verdad? Las personas que buscan empleos asalariados. sí. Sí, es cierto. Uno, uno no puede tampoco pues, eh, engañar ni crear falsas expectativas. De verdad, muchas gracias por este análisis. Eh, estaremos en contacto más adelante, posteriormente, cuando ya haya tal vez más claridad en medidas y también eh, en posibilidad de análisis. Eh, gracias, de verdad, por haber estado con nosotros, doña Roxana. Muy amable. Buenos a ustedes. Buenos padres. Muchas gracias, igual. Sí, yo creo que, que es, es muy cierto lo que plantea, eh, gracias, de verdad, a esta especialista de la Universidad Nacional, economista, investigadora de ese centro de estudios. Eh, Sergio, si uno se reinventa, tratar de hacerlo, por supuesto, jamás frenar ese impulso, pero un poco consciente de, de, de las limitaciones que uno pueda tener, pero de un mercado laboral que, que está estrecho. Esteban, es que realmente... Eh, uno tiene recetas y tiene cosas, pueden decir, qué rico, empezar a vender un, algo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, Tal vez yo no, no lo llamaría reinventarnos, sino empezar a utilizar todas las herramientas que tenemos a mano. Conocemos gente que es muy curiosa, que hace muebles, uh -huh. que, que tiene la habilidad y la posibilidad de restaurar. Bueno, puede ser una... una una gran posibilidad ahorita de empezar a, a colaborar con las personas que están en la casa, cuando uno ya está en la casa metido todo el día, se da cuenta todo lo que está fallando, sí, claro. o lo que está feillo, tal vez unas puertas, algo, hay tantas posibilidades que ojalá que cada día más costarricenses se encuentren una